Secreto, la roca de mi imperio La meta del trayecto Y el motor para recorrerlo Tú en mi sueño Me llenas de sosiego La luna la que veo Y el castillo que defiendo Tú todo el tiempo paloma, lo malo y lo bueno Tu abrazo es un huento, Mi refugio y alimento Tú, de querernos, no sé ni lo que he hecho para si yo merecerlo. Me quiero imaginar todo lo que tocará cuando el futuro nos llegue, será tan especial ya cada día despertar que sean 10 minutos más porque dormir a tu lado siempre me encantará, porque a mí me inspiraste por dejarme abrazarte, por estar cuando nadie siempre agradeceré y por bonito mirarme, paz y calma brindarme, dejarme acompañarte, yo lo repetiré que yo estoy para ti. Tu ya sabes que sí, sí. que amo ver tu sonrisa al besar tu nariz, que yo soy tuyo por mil, y que mi vida es feliz, y que gran parte de eso es porque estás junto a ah. mí que asco da, que dirá cualquiera al oírme ya al expresar que eres mi hogar y rebosar de tanta miel, pero a volar, tú sabes ya que nunca nadie va a negar que tú y yo tenemos todo y en nosotros y queda bien, no. tú mi secreto, la roca de mi imperio, la meta del trayecto y el motor para recorrerlo, no. tú en mi sueño me llenas,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 de la jungla.